Hoy es un gran día Empezamos la caminata más heavy, más larga Más heavy no sé, más larga seguro sí, Que hemos hecho hasta seguro. ahora Aún no sabemos si va a ser más heavy o no Son 40 kilómetros, 2 creo Sí Pero tengo una buena noticia Ya hemos andado 100 metros Sí, vamos bien <risa> Es la más larga que hemos hecho hasta ahora Lo bueno, que creemos que no sube mucho Empezamos a raso y acabamos a raso Estamos al nivel del mar Y acabaremos al nivel del mar Estamos en Kauai Seguimos aquí en la Napali Coast Vamos a hacer el trail que recorre Napali Coast, que es toda la costa norte preciosa de Kawaii. En un principio queríamos hacer esto con barco, pero hay olas enormes que no permiten hacerlo con barco. Entonces hemos decidido andar 40 kilómetros por todo el norte de Kawaii. De todas las personas que han venido a Kawaii, las únicas dos que se han animado han sido Miguel y Beltrán y yo estoy aquí, no sé por qué. <risa> Vamos a hacer 20 kilómetros hacia la playa Caralao. dormiremos ahí, esperando que no llueva, porque en esta isla llueve mucho y mañana desharemos estos 20 kilómetros. Beltrán, algunas palabras. A ver, explicación. Empezamos en la playa, que eh, puede que lo, la mareo no, no haya playa Creo que no haya viento esta noche Pero no hacía mucho viento Mira, otra cosa muy guapa esta ruta es que no tienes que llevar mucha agua De hecho es un coñazo llevar agua o llevar muchas cosas en la mochila Y hay como cascadas por la montaña que puedes pillar agua Siempre con tu pastilla potabilizadora Sí, que ha comprado Mickel. Lo compramos ayer Y en el Walmart no hay Si la compráis en Kawaii, tenéis que ir a una tienda de Backpackers De momento Sexto y Hawaii Empezamos a andar Son las 8 de la mañana Vamos a ver si llegamos antes de que sea de noche llegar al principio del camino de verdad y hay una señal que ponía 11 miles que la verdad es que no sé exactamente cuánto es pero serán unos 17 kilómetros hasta ahora todo ha sido plano pero acabamos de llegar a la zona de los acantilados y ya estamos subiendo Una parada a los cinco kilómetros del comienzo del trail y unos seis kilómetros, seis y medio de donde hemos empezado nosotros a andar. Hemos parado a comer un poquito, pequeño snack, lo ha hecho Alex? Peanut butter sandwiches, eh, sándwiches de crema, cacahuete y plátano y una barra. Muy, muy bueno. <risa> <Es un artista. risa> Con los cuatro plátanos que nos quedaban en casa. Hemos encontrado un limonero salvaje en medio del camino No son iguales iguales que, la, que los limones españoles De hecho es una mezcla entre limón y naranja te diría yo ¿En serio? Pero de sabor y dolor tiene pinta de ser igual de ácido o más que el limón de España Tenemos a Beltrán bañándose de fondo Pero sí que es verdad que por dentro es una naranja tío No tiene pepitas lo que me hace pensar que es una variedad importada ¿Qué tal está? Es ácido a dejar de probar, ahora de te curiosidad. También es una mezcla entre mandarina y limón. Dios, qué cacho langosta. Hostia, es ácido, eh. A ver. ¿Hay una langosta? Ah. La cena de Beltrán. Oh. y quién lo no puede con él. Alex, ¿hay limón? Sí. No me gustan los limones. A a lo vi... he tenido que echar. A ver qué te parece fuerte. Sabe mandarina. A, ma a mandarina fuerte, eh. Llevo un par de bajos más. Buah, cada vez es más fuerte. Chicas y pepitas. Llevamos. 12 kilómetros, un poco más, ¿no? Miguel, 13 Llevamos 13 o 14 kilómetros ya La verdad es que no han sido tan duros Estoy cansado, porque estoy cansado, me tengo las piernas cansadas Tenía una herida en el pie y llevo ya la zapatilla a modo alpalgata, pero joder Normalmente 14 kilómetros de montaña son duros Esto sube y baja, pero no sube y baja Muchísimo, así que... No, no está tan mal No está tan mal. Ya miraremos el desnivel, ¿eh? Algo de desnivel ahí. Sí, al final de, del Vídeo hablamos en casa, tranquilo. Vale, pero Creo aún así que lo más difícil está por venir Llevamos más de la mitad, estamos un poco cansados El tren se ha bañado. Es... que son las 12 ahora, Miguel. Las 12.40 Son las 12.40, eso quiere decir que es exactamente el mediodía Y nos queda medio día para llegar hasta hasta el final No vamos tan bien, eh No, yo me acabo de dar cuenta de que son las 12.40 No vamos tan bien, ¿no? a las 6 y media será atardecer Tenemos seis horas para llegar, esperemos que lleguemos antes sí. Pero nos queda, nos quedan realmente 6-7 kilómetros Nos queda menos de lo que hemos hecho, esperemos que no haya mucha inclinación Aquí tenemos a Beltrán después de 14 kilómetros Mira ese pie El pie ahí... Qué raro ya ya parece sí que hemos hecho kilómetros que... Sí. parece que se va a caer ¿La ha grabado eso Sí, se la ha visto caer sabía más es que lo sabía sí. más pero hay un río me se ve transparente se ve transparente la verdad es que el río no tiene la mejor pinta del mundo pero tenemos las pastillas de las que hemos hablado al principio y en cuatro horas hacen efecto vamos a echar la pastilla dentro y a esperar cuatro horas antes de entrar nada hacer vestiendo creo. ¿Vale? Sí, ahí está, abajo. ¿Se ve? Ahí lo tenemos. Esperamos no cagarnos por la pata abajo mañana. Hemos comprado dos botellas porque no teníamos botella aquí y vamos a ir rellenando una y otra, ya que tarda cuatro horas purificarse el agua. Esta debe ser una de las partes más peligrosas de la ruta. Tampoco es nada súper especial, pero sí que te puedes caer y hemos leído en internet que algunas personas sí han muerto. Ya casi hemos acabado, yo creo que llevaremos 18 o 19 kilómetros andando. No es extremadamente dura en ningún momento, sube y baja, sube y baja todo el rato, en ningún momento hay ninguna locura. Hay bastantes precipicios, pero no son muy empinados, pero es constante, es non-stop. ¡Pum, pum, pum! Son horas. Hemos empezado a las 8 y media de la mañana, creo, a las 8. Son las 3 y 10, lo podéis ver aquí. Eso significa que llevamos 7 horas caminando. No es, en ningún momento súper duro como os decía, pero es, para mí, es como el desgaste. Estos dos cabrones se les ve más frescos que a mí. Bueno, no, no se les ve tan frescos. Oh. Retiro lo dicho, no están tan frescos. Beltrán sí, Miquel no tanto, tío. Es, es el desgaste todo el rato. Pum, pum, pum, pum. Llevamos, chavales, 6-7 horas andando. Y eso que se ve ahí. Que en la cámara no se ve mucho porque las horas lo no tapan. Eso es una playa, Toda apunta a que es la playa a la que vamos Por fin, después de 20 kilómetros ¿Cuántos llegaremos? ¿18? ¿19? Sí, 16, 19, está al lado Quedarán 1 o 2 kilómetros 1 o 2 kilómetros y ya está Estamos cansados, pero yo creo que menos de lo esperado no, no. Sí, yo, yo creo que menos cansado de lo esperado estar sí. andando desde las 8 de la mañana como, Para mí es como desgaste, tío Pensé que sería más complicada Ya, tío En plan, más como de barranco, ¿sabes? También es que llevamos menos peso del habitual, ¿eh? Cuando estamos en invierno, saco de dormir, tienda de campaña Sí, ah, yo bien. llevo más peso de la Bitcoin. Ah, Me bueno. han cargado. Sí, sí, sí. Alex y yo antes hemos tenido una discusión de a ver qué mochila pesaba más. Seguramente sí, la mía pesaba más. No lo tengo claro aún. Yo creo que se sí, lo, tengo con clarísimo, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. ¿Con aquí, aquí se demuestra que es un poco de desgaste como cómo llevo las zapatillas. Y que no es sí. muy dura, porque si fuera muy dura no podría llevar las zapatillas así. Roza. Pero es, es desgaste, desgaste, desgaste. ¿Seguimos, chavales? Seguimos. Después de 8 horas caminando, hemos llegado a una de las playas más épicas del mundo. Una playa en medio... De la Napali Coast, una puta locura De hecho ahí hay una catarata Estamos sorprendidos porque hay gente que ha llegado hasta la playa Bueno, realmente no es tan dura la caminata Pero es que claro, después de ver en internet De las rutas sí, me duras... lo muy mal Si alguno ha visto la película de Beach Esto es un río muy parecido En eh, plan, llegas a esta playa en medio de la nada Todo aislado Y de repente como todo el mundo ahí con sus tiendas de campaña la Comunidad Comunidad, edificios, una cascada idílica por lo tanto Pero como edificios, hay un caseta ahí, no sé qué Una no. caseta, una caseta. En internet ponía una de las caminatas más bonitas y peligrosas de Estados Unidos, o algo así. Pero yo creo que hay rutas mucho más peligrosas. Sí. Lo que pasa es que claro, no son legales. Y esta es legal, entonces por eso lo dirán. Ahora sí, la puta playa es épica y nosotros vamos a disfrutar de ella y a chilear aquí un ratito y a descansar las piernas porque las tenemos tiesas. Es hora de irse a la ducha. ¿Por aquí, verdad? Después de ocho horas caminando, esto va a dar mucho placer. ¡Qué rico, tío! Los sándwiches ya son un mazacote y hemos preparado las camas para dormir. Tres toallas, con almohada incluida, de arena. Colchón marmota, eh, viscoelástico. ¿La cena sigue estando buena? ¿La preparé ayer por la noche? A mí me encanta. Es verdad que el plátano igual está un poco podrido. Ya, ya está madurito. ¿no? Más dulce. Primeras vistas de playa. Primera línea de playa, ¿eh? Bum, bum, bum, bum, bum. ¿Me ha hecho un sándwich? Sí. ¡Ah! Oh. Ya estoy sentado en la cama, gracias por la cena Uy, cena en la cama Donde voy a dormir y donde voy a cenar después de 20 kilómetros caminando Que se dice pronto, pero con subidas y bajadas es muy duro Pero ha valido mucho, muchísimo la pena para estar en este sitio único A veces cuando quieres algo hay que luchar por ello Si Mahoma no viene a la montaña, que la montaña venga a Mahoma pero como la montaña no viene Hemos tenido que venir nosotros Soy un poco ignorante Vosotros me diréis en los comentarios cómo se dice ¿Algo más que añadir, Miguel. Para tuviera otro pino malo sándwich Está preocupado Porque no tenemos mucha comida ¿Criado? Dicho esto Ojalá esta noche no sea muy fría De momento pinta que bien No hace viento Y ojalá no nos ataquen los mosquitos Pero Aunque no veníamos nada preparado Hemos cogido una toalla de cama Del hotel Espero que no se enfaden Y también Hemos cogido Una manta del hotel Bueno, dos mantas del hotel Una que compartirán ellos Es verdad Hay que decir que no hemos venido a Hawái Con la intención de hacer caminatas con noches de por medio, claro, claro o sea, no teníamos ni zapatillas buenas ni nada, básicamente, ha sido un, un poco improvisado, pero como Beltrán dice esos planes son los mejores, ¿no? los improvisados, me gusta improvisar al nene, dicho esto, nos vamos a dormir nos vemos mañana, ok de la caminata un día más tarde porque ayer yo creo que se nos hubiera hecho imposible hablar, estábamos sin energía, de hecho tengo una foto que lo demuestra cada foto de vosotros dos tirados sí, Yo cuando la he visto la historia me he partido, ¿eh? No la había visto ya aún La he visto la historia flipado Pero creo que es muy representativa de cómo estábamos de reventado Al final, ¿cuánto era el desnivel total? 1.800 metros de desnivel ¿Cómo? Con la ida y con la vuelta, o sea, todo junto Y 40 kilómetros Y 40 kilómetros Es de decir que el primer día no estábamos tan mal Pero el segundo ya fue una tortura volver pues 20 kilómetros de vuelta se hicieron eternos Realmente, no, o sea, no se sentía tanto dolor Ni tanto es imposible ni nada Pero no. es que era como todo el, rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato Muchas horas Y no de hecho, Yo me hice una ampolla aquí atrás, eh, me dolían las plantas de los pies, me quité las zapatillas y me las puse como de chancleta. Lo importante, llegamos a unas vistas épicas y lo que encontramos allí, ¿lo contamos o no? Sí. Es que no lo hemos contado claro. y no lo grabamos porque no quería ser grabado lo que había, pero eso es. Bueno, yo no sé si alguna ha visto la película de The Beach, eh, pero cuando llegamos a la playa esta... Había como una comunidad, había mucha gente como nosotros Más de las que pensábamos de mochileros Que habían como hecho trekking esos días Y luego había como una comunidad de hippies había Me, de to todo, me eh. tengo que organizar para contarlo Había de todo ¿Y había cosas o sea, cuenta cómo lo descubrimos, porque lo gracioso es cuando empezamos a verlo, ¿sabes? Nos lo dijeron y de repente habíamos visto un tío por el medio del bosque con unos tacos, como para subir recto por la montaña, porque eso es súper inclinado. Sí. Y dijimos, tío, qué random esto, ¿sabes? pero no le dimos sí. más importancia. Luego llegamos y nos dijeron que había una comunidad hippie que vivía por el bosque. Y luego fuimos descubriéndolo. Me estaba yo duchando en una cascada y de repente vino para arriba y había un tío en pelotas. Arriba de la cascada Arriba claro, de la cascada, sabes, o sea, no sé cómo llegó Y luego como, había como, nada más llegamos a la playa Alex estaba como, hostia, podremos estar aquí en pelotas tal, no sé qué, hostia. y de repente llega una pava Entra en pelotas con un collar muy guapo Por cierto, <ríe> por medio del camino ¿no? Ya, ya Yo, lo entendimos Y le digo, oye, me estaba preguntando si podía bañar en pelotas o no Y creo que ya tengo la respuesta, no sé qué Y me mira de súper cerca y me dice Yes, you may You can swim naked if you want. Sí. Y sigue andando así. Pero <risa> tranquilo. <risa> muy, muy random la, la comunidad. Y luego ahí. también nos cruzamos con dos chicos que tenían demasiadas cosas con ellos como para estar haciendo camping ahí y se notaba bastante ah, lo es, que estaban sí. viviendo ahí. En la playa como a chuparla para dentro de la costa. Sí, luego me senté a hablar con ellos y era un poco que les sudaba la civilización y como que querían estar ahí a gusto, tranquilos. Eh, recolectaban, bueno, pues sí de recolectar, pero como raíces, ¿sabes? Sacaban raíces, uh -huh. dijeron que cogían terro y lo cocinaban, era como una yuca, un trozo de yuca así, y lo iban a cocinar esa noche, estaban haciendo fuego ahí con piedras y palos, era bastante gracioso. Sí, y había un tío calvo muy con heavy. un vestido así como de materiales orgánicos que cazaba cabras. No, eso no era el que cazaba cabras, era otro. Ese recogía el terro, pero había otro que cazaba cabras. ¿Con el pelo largo. Eh, a, sí. a mí no me hacían ni puto caso cuando les hablaba, ¿eh? De mí pasaban. Dijo, es que había uno, era muy hablador, pero había uno con el pelo largo, pero es que al principio yo les tuve que decir yo, tranquilo, es que no soy un ranger, no sé qué, ¿sabes? Como que no querían hablar mucho al sí. principio, ¿sabes? Sí, porque bueno, no vamos, se puede vivir ahí en el parque. Antes de seguir, ¿Qué? tenéis que entender que no nos dejaron grabarles porque necesitas un permiso para dormir en esa playa y evidentemente no te conceden permisos para estar ahí un mes. Es imposible. Y, ni ahí. dos, ni años. <risa> que y, de ahí. y de vez en cuando hay seguridad, como sí, hay rangers. De vez en cuando hay rangers que se llaman en Estados Unidos, que son como guardas forestales que vienen a vigilar si tienes tu permiso y todo. Sí. Y nos explicaron que esta comunidad se ponen señales entre ellos por los caminos para informarse de si hay rangers o no hay rangers y así poder esconderse durante el tiempo que estén ahí hasta que vuelvan a vivir su vida normal. Así es. La verdad es que fue bastante curioso. En el puto culo del mundo gente viviendo ahí para no estar en... para no tener que aguantar la sociedad o las cosas de la sociedad. ¿Qué, ¿Qué? Ya ¿Qué es lo que más nos gustó de la caminata? Va, vamos a hacer lo que más nos gustó. Yo no lo sé. Y lo que más me gustó de la caminata fue... La playa. 100%. Y la playa fue la polla, eh, tío. La playa era y ya espectacular. Relajados. Eh, los acantilados miden 1200 metros El colchón viscolástico Os lo juro que he dormido mejor ya hemos dormido una noche en la casa esta, he dormido mejor eh, en el suelo que dormí unas 10-11 horas que en casa, 100%, no entiendo por qué, pero yo, yo por me... el cansancio supongo. No, me me pasó igual, pero yo creo que dormí muy bien por el cansancio y muy mal porque ayer me tomé como dos cafés antes de dormir, <risa> a mí lo que más me gustó creo que son las barritas que tomamos. Bueno, dicho esto, fue una experiencia brutal, una experiencia de 10, lo recomendamos mucho, es salirte de tu zona de confort, es ver cosas súper diferentes desde otro punto de vista y, y poder conocer a gente tan interesante como los que estaban en esta comunidad, también valió mucho la pena, nos vemos en dos semanas ok, chao ok